Que me alcanza hasta morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Dura, no me abandones más Que tiendas Recuperarme en la cuna de tus cráteres, silencio se abre la tierra. me da febre me hago fuego y me me con su pidiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres. Silencio, si abrí la tierra Viendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres.